Señores, Mark Anthony enciende las, las, a, las, alarmas. las alarmas por extraños gestos durante el concierto. El cantante puertorriqueño Mark Anthony encendió las alarmas cuando hizo un extraño gesto en su rostro durante una presentación musical. En un video difundido por redes sociales, el músico interpreta su conocido tema Soy Yo, en el que llama la atención por los movimientos que hace con su mandíbula. De inmediato, el audiovisual se hizo viral en las redes, mientras que los seguidores hacían referencias sobre su apariencia física. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado para ofrecer una explicación sobre lo sucedido. Por estos días, el artista puertorriqueño Mark Anthony se encuentra realizando una gira por varios países en el marco de Payaboy Tour, en el que recorre varias ciudades de Estados Unidos y Europa para enamorar a los fans con sus interpretaciones. Bueno, bueno Marcá. Dale ahí, MNI. Muy raro. Sí, sí, muy Vamos raro. hola, hola. Señores, eh, Se le flojó la caja de dientes sabes que, ay, ay, ay, ay, ay, ay Es que es que está raro Porque ay, que flojo. fue que la que le cayera A mitad de, de la canción Tú sabes, de soy yo, porque ya no es Porque yo soy de mentira Mira, ay, eh, <risa> mira, eh, hoy eh, En el tema Que Rochi estrenó eh, eh, Pasó algo aquí Que, ajá, exacto, vamos a hablar de eso Sí, porque pasó algo con eso Con ese tema ¿Qué pasa? Que a, a raíz de este video, este nuevo tema que se llama... ¿Puedo decir el nombre el perico de perico? No, no, lo no, no. Bueno, Es un animal, es un el animal perico. Ellos tiraron un video, ¿qué pasa? Que, que usaron... Ok, aquí... Programa <risa> paralelo, vamos a <risa> ver. Ellos usaron e imágenes de esta imagen de, de, de, de Mark Anthony y lo pusieron en el video que se tronó ya a las 10. ¿Qué pasa? ¿Oye? Que el video de una vez... Cogió mucha crítica, ese tipo de cosas Y Rochi decidió a la hora quitarlo para quitarle la toma que había puesto de Mark Anthony. Porque aparte que es una falta de respeto. Sí. Porque el tema se sabe de lo que están hablando. Claro. Y que lo tiene haciendo Mueca. Entonces, Rochi subió a su Instagram pidiendo disculpas a los fanáticos. Y que mandó a quitar el video <risa> para reeditarlo de nuevo. Le pidió excusa a, a, a, a Mandrake y a, y ah, a Mega okay. Que el, el tema era de ellos también. El video ya en una hora cogió cientos y pico de miles. Y ahí va subiendo. Pero mucha gente... Mucha gente empezó a criticar esto porque, eh, eh, obviamente, y le dijeron, Rochi, le dijeron mucha gente en los comentarios, Rochi, eso te puede traer problemas Claro. Porque, tú me entiendes, tú usando la figura de una leyenda de la salsa de Puerto Rico y lo está, está insinuando de que él. Y que no, <risa> no es como aquí, que aquí ya un chico. No me cámara aquí, que este es a ahorita. Y todo, y todo. Entonces, le, le, le, le, le, le dijeron, le dijeron, te, eso te puede traer problema. Entonces, Rochi lo que decidió fue. Eh, quitar el video de YouTube, tumbarlo, que ya hay páginas que lo tienen en YouTube, como sí, que el video, sí. el video original eh, está no, ahí, lo pueden ver, donde ramblos, sale, donde ramblos, sale, donde, ramblos, sale ramblos. donde sale Mark Anthony en la mueca, la, ellos mezclaron el video con la toma, pero Roche decidió quitarlo para reeditarlo de nuevo y tirarlo no sé a qué hora lo van a tirar de nuevo. Pero... Es que está un, raro. pusieron un huevo ahí. Y claro. no, es que parece como que... No se sé si. Es que no es como... En es. mute No sé si pueden buscar en YouTube, en mute y ponen un poquito... Está ahí el video está en YouTube. te ponen el video y sale. Y sale. Se ven la imagen original de cuando sale marcando. Incluso Rochi Rochi dice al principio cuando inicia el video di que, di que estoy marcando. Estoy marcando. <risa> Oye. Oh, <yeah. risa> Ay, pues voy a jugar, una joga. <risa> Oye, estos tigres. No, pero M no es que parece como que una caja y no creo que se caiga. Hey, hey, Ay, me hey, Ahí está. Hey, hey, hey, hey. Esta como la, esta como la bolita no, no, no, esta de la oye, vaina. No, yo no quiero cámara, tú me la pones a papá, por eso es que Kenneth Flow y y y, y yo yo son voy peleando, enemigos. ¿no? Yo voy El pelear. <risa> Ay, que, está que, ya. Que, por cierto, que, por cierto excusamos no, que Néstor sí. no está aquí pero parece que anda por un compromiso verdad entonces no, pues Néstor, estamos picando estamos, estamos picando más de quince de las <risa> no, doce mi navidad que lo mi navidad la mía picando, también entonces tiene tres días vistiéndose de negro en, en los fiestas a Allí estaba la fiesta, año y de Navidad yo no sé ustedes sí, Sí, y un olete fabuloso de que ni la Kardashian la se pone de de estaba en una fiesta ni con, con Jason y Ali, y Ali, Y esa ¿sí? gente vestió de negro. Y ayer vestió de negro, vestió de negro, reloj, completo de, sabes, de negro. Reloj, que dejan ciego a cualquiera en lo en lo mi o. Navidad, los muchachos voy a empezar a patronar a la gente. Patrón, ya ustedes saben, los muchachos. Mi, mi Navidad, Angelito, ya Camila. Camila ya me pidió regalo, entonces de ahí es que yo lo voy a sacar y, y regalo. Poner <risa> <risa> pues en su cuarto, poner <risa> en su cuarto, que <risa> me a tener que ir mi Navidad. Y de ahí yo te saco Pero mira, retornando, retornando, mira, óyeme. Si no puedes buscar el video, si no ha se ahí, puede meter en usted. un lío feísimo con eso. Y porque eso no. Es como no, aquí. Ay, por porque por es eso fue porque es mandó a quitar. Es que eso no es como aquí, que tú te metes con un urbano y después, ah, que, que después piden perdón. Y... De no, Raúl, una vez, me lo mandó a quitar. Una demanda le cae bacana a Rochi. Es que no. Cállense. Eh, Mírenlo, <risa> No, pero yo quisiera que tuve el video y el video que, yeah. que, que salió que de un canal de YouTube ahí, que Rochi empieza la imagen y moviendo la quija y, y Rochi diciendo como medio borracho de que estoy marcando. <risa> no, oye. No, una, una falta de respeto de Rochi. Increíble. ¿Eh, va a jugar?